Hola. Bienvenidos. Lo primero es ver el trasero del router. Deberá tener una pegatina con el nombre de usuario y una contraseña. No confundir con los nombres y las contraseñas del Wi-Fi, eso es otra cosa. Iremos a esta dirección en el navegador. En la descripción del vídeo dejaré el enlace para que no tengas que escribir la URL y puedas entrar con un clic. ¡Ojo! A veces la que te viene no funciona bien y tiene que utilizar variante. También la dejo. Aproveche para darme un me gusta, gracias. Es hora de introducir el nombre de usuario y la contraseña que os dije antes. Iniciamos sesión con el botón azul.